saludos cordiales a todos los Prilines del mundo os está hablando en directo luis eh, en vivo desde madrid eh, estamos aquí con toda la, la, la, la, los Prilines que se han apuntado hoy a la reunión que hacemos en zoom todos los días sobre esta hora y la emitimos a la vez en directo os recuerdo que aquí cada uno da su opinión tanto los invitados como yo mismo. Mm, ayer estuvimos con el magistrado, don Jesús Villegas, el que no haya visto el vídeo, que lo vea, que está muy interesante. Y, y el martes va a venir un especialista en Bitcoin, sin ánimo de venderos nada ni nada, solo, siempre aquí Prisline lo hace todo, sin ánimo de lucro y lo que queremos es daros la información para que cada uno tome las mejores decisiones, pero las tomáis vosotros, ¿vale? Y, y nada, que vamos a pasar a, a, a, a la reunión, por así decirlo. Estaba hablando ahora mismo que no se me olvide con quién estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando? Que le he dicho que íbamos a empezar el vivo. Y saludos Mauricio, a Instagram también, que estáis aquí. Mauricio. Hola. Mauricio, venga, perfecto, Mauricio. Coméntame lo que para que ya todo el mundo lo vea en el vivo. ¿Vale? Ay, hola, buenas tardes a todos. Soy Mauricio, estoy en, en Madrid, soy colombiano. Entonces estábamos tocando el tema de que esto pues iba a mejorar para, para algunos países, con lo que ha pasado con esto de, de, del bicho, ¿no? Hmm. Pero lo que yo pude decir fue que el, en Colombia el presidente le quitó la ayuda a los alcaldes y a los gobernadores y se la dio a los bancos. Entonces, ¿qué ayuda puede ser esa? Cuando Menudo debate, perdóname, bueno, podemos ir, podéis intervenir todos eh, directamente. Hoy vamos a estar más informales, ¿vale? Como no está el magistrado, estamos más entre amigos. Menudo debate te iba a decir Mauricio el otro día con vuestro presidente, que yo lo desconozco. Yo el mío sé que el de España es muy malo, en mi opinión. El vuestro no lo sé. Pero yo le vi en un vídeo en Periscope al vuestro, y oye, digo, hoy pues no parece mal, no parece mal, pensé, sin conocer nada. Pero claro, luego yo mismo pensé, claro, el que vea el mío hablando en la tele o por ahí también va, les va a aparecer una maravilla. Y luego los hechos son otros. ¿Cómo es la situación ahora allí en, en vuestro país? Tú que tú que lo conoces de primera mano, Mauricio. Bueno, pues eso es lo que pues me he enterado porque me enteré lo hace que estaba acá. Entonces a eso es a lo que voy. Es cierto que el tema de quédate en casa o lo que estamos aplicando pues a, a muchas partes del del mundo es algo que es complejo en Colombia porque hay familias muy pobres, entonces si se quedan en casa, ¿qué van a comer? O si se salen, es, es una pelea contra este enemigo invisible, como le digo yo, porque no sabemos dónde está. Entonces es algo difícil. ¿Y cuando, entonces, cómo allí tenéis ahora muchos casos o no? Porque aquí en España llevamos ya 19 mil oficiales, por lo menos 17 o 19 mil oficiales que también hay quien está diciendo que hay muchos más pero bueno eso yo ya no lo sé allí cuántos casos tenéis de fallecidos hablo siempre fallecidos eh no igual no los casos en Colombia en realidad no lo conozco porque mm. pues estoy aquí en, en, en España pero sí si me preocupa es eso de que la gente se quede en casa qué van a comer cómo van a hacer para llevar el sustento a la casa si Colombia en sí hay muchos sectores muy pobres entonces o se quedan en la casa aguantando hambre o se van a enfrentarse al este enemigo invisible entonces es algo muy difícil porque no le han dado manejo a eso. Entonces, lo bueno, estoy viendo desde acá alguien que opine que después sea en Colombia y me digan cómo van las cosas, porque en realidad les desconozco qué puede estar pasando en estos momentos. Allá. Podéis pedir líneas, podéis hoy intervenir directamente, ¿vale? Aquí, aquí no, yo, yo, yo, Pero de uno en uno, eso sí, de uno en uno, intervenciones breves, ¿eh? Tampoco. O bueno, si veo que no, si no veo que no, os modero yo, ¿eh? Pero venga, esa, mira, lo va a decidir el Zoom. El primero que ponga... Bueno, Cuando uno habla, se pone su pantalla, ¿vale? vale. Entonces, ese Pero vale. intervenciones de un minuto. Venga, en los que estáis ahora, Fausuri o ¿cómo es? Tienes tu nombre. Bueno, Faisuri, buenas bueno. noches. Saludos, eh, buenas noches, amigos. Mi nombre Venga. es Hugo Andrés, mi esposa se llama Faisuri, ah, vale. somos de Colombia también. Eh, difiero en algo, voy a aclararle algo a, a Mauricio eh, respecto a lo que habló. Realmente eh, ese no es el tema de la corrupción que está pasando en este momento en Colombia. El dinero como tal no se destinó para los bancos. Se hizo un retiro masivo de los fondos que tiene la eh, Colombia, de las cesantías y, y los fondos para los pensionados. Y se llevó a unos bancos que son del Estado, al Banco Agrario y al Banco eh, de la Nación para poder distribuir el dinero. La corrupción está en las bases de datos que maneja el Estado para hacer la entrega de los dineros que supuestamente deben de ir a las personas más necesitadas. Acabo de leer de que una alcaldesa recibió el bono, o sea, no tiene sentido que una persona que no necesita el dinero esté recibiendo un bono de auxilio para poder soportar la, la emergencia. Entonces... El problema en Colombia es que el dinero no le llega a las personas que lo necesitan. Simplemente se lo distribuyen entre los políticos y las personas más allegadas a ellos y afectan al resto de la población. Por eso es que los ricos en Colombia son cuatro familias el resto de la población no existe, sino que cada vez se, se denigra más y se por de el, a la situación. Por eso Venga, mismo. el siguiente, por para el, que vaya. vaya mira, ¿Quién por hablaba por ahora? Venga, ¿quién está ahora? Mira, Kevin, por ¿no? Por Kevin, ¿no? Kevin, ¿no? Sí, señor. Venga, por sigue. Tú mismo es que eh, en Colombia vaya. existe la ley del 4 por 1000. Por cada cuatro ricos hay mil pobres. Y sencillamente lo que está haciendo Colombia es coger esa plata que supuestamente es para la gente más necesitada y lo que hacen es distribuirla en una base de datos que ellos mismos manejan. O sea, hay gente que está recibiendo un subsidio, gente que ya muerta hace 10, 15 años. O sea, es algo muy lógico. Es ahí donde entra la corrupción del colombiano y saber que toda Colombia está manejada por un mismo señor que se llama Álvaro Brievel. Bueno, un saludo, Venga, Milton, de opinión, así, un saludo cordial a todos los. Venga, Milton, te toca. Cada uno dais vuestra opinión, pero así, amigable Un saludo cordial a todos los prelines de Instagram, de YouTube, que estamos en vivo en este momento. Sí. Saludos saludo a, todos. a todos. Sí, porque he conectado con Instagram para no dejarlos abandonar. Luego leemos todas las preguntas que pueden en el chat luego las pasamos, ¿vale? A los de Instagram ah, bueno, y a los de YouTube, ¿sabes? se me ha olvidado saludar. Saludos a todos los que estáis ahora mismo en el vivo de YouTube y a los que veis luego el vídeo. ¿vale? Poner un like si os gusta. Este problema, ese problema lo estamos viendo en todos en Colombia, se está viendo en Venezuela también, que tenemos aquí compañeros venezolanos. Por eso la intención es de nosotros de emigrar a otro país para buscar un mejor futuro, porque viendo en Colombia, debido, como dicen todos los compañeros, allá el rico es más rico y el pobre es más pobre. Nosotros, aquí como inmigrantes en España, podemos aportar, tener sangre nueva para evitar que España siga los mismos pasos de nuestra querida Latinoamérica. Pero es que aquí, Milton, tenemos a algún infiltrado, uno que tiene coletas, que es comunista, es comunista, y quiere, chavista. Es comunista chavista, no sé qué, total, que quiere ahora regalar el dinero a la gente. Y he visto un comentario justo antes de empezar este vivo que me habéis puesto, me lo ha puesto, mira, Sebas Caruso. Me ha puesto, me dice Luis en Argentina de 44 millones, solo trabajan 8 millones por los planes sociales. Me ha puesto Sebas Caruso en un comentario en YouTube, ¿vale? Os lo pongo en la mesa para el debate. Vosotros creéis que aquí en España hay que darle, venga, tú como eres de argentino, Jorge, eh, no, el eh, Ricardo, Ricardo, habla tú, Ricardo. Es así, este, cuéntanoslo ¿no? tú como estás en Argentina. Te, te lo claro. juro, me lo han, me lo han puesto, eh, Ricardo, me lo han puesto. Diem, o sea, antes de empezar el vivo, ah. me lo ha puesto además Sebas Caruso. Gracias por tu comentario, Sebas. Sí, eh, es así, desgraciadamente es así, pero no de ahora. ¿eh? hace más o menos, eh, más o menos 12 años que está esto así. Pero acá este es rico, rico. Malo, mucho más lo que cobran sin trabajar que lo que trabajan. Por eso no, no, no hay forma de sustentarlo. Ahí. Eh, entonces, ¿de qué forma se hace todo? Aparte de la corrupción política, yo te puedo decir, gente que vive en la frontera del lado paraguayo, todo que, ha, que le han dado el documento argentino para que entre vos y se vuelva a ir a su país. Eso lo han hecho. Boliviano. Boliviano, paraguayo, de todo. Entonces, eh, este, un montón de gente. Eso es la corrupción misma. Y es lo que yo te eh, dije antes, no sé si se me entendió, el tema de, de la justicia, si está metida la política, que no hay pocos países en los cual no esté metida, esto no funciona. Y la otra pata importante para mí es la educación. Si no educamos, no vamos a salir nunca de esto. Pero acá es terrible, acá tenés, tenés un, un sistema perverso de, de 8 o 9 millones de personas que no trabajan, que tienen subsidios y ahora van a ser más. Vale. Te cuento, acá hay un 35 sí, aquí de... me dice en el comentario que de 44 millones solo trabajan 8 millones gracias a los planes sociales. Lo dejo, lo dejo sobre la mesa el debate. Quiero darle paso sí. ahora. Venga, Jorge, pero breves sí. todos, eh. Y los voy a activar yo el micrófono para tener un control. Venga, te toca, Jorge. Y luego vas tu sí, Marta. Luis. Luego vas tu Marta. Sí, venga, sí, Jorge. Aquí, en Colo... aquí en Colombia hay aproximadamente 2.709 casos. Es lo que dice el gobierno, que yo no le creo. Y pero eh, aquí nos muertos. dicen, eh, Jorge, aquí nos están diciendo que hay 17.000, que yo tampoco le creo. Yo tampoco, los de sí, a poner sí, las sí. preguntas, que ahora las vemos. Porque, ¿sabes entonces, por qué no entonces, le creo? Porque hay más. Lo, bueno, por un rollo, pero vamos. Dinos, dinos, Jorge. Y, y, y, y sobre el tema, pues, de, de, de ayer nada más murió un médico, un, un anestesiólogo murió aquí en Colombia, y en, en Bogotá creo que fue. Entonces. Ese es el tema, o sea, que nos mienten Y siempre nos han mentido Y siempre nos hemos dejado de decir la mentira Y normalmente nosotros en colombianos tenemos mala memoria Aquí eh, en Venezuela se quejan Que porque hay dos presidentes Aquí en Colombia también hay dos presidentes Y todo el mundo lo sabe Aquí está Álvaro de Vélez y está el señor Iván Duque Iván Duque es la marioneta de Álvaro Uribe Vélez Sin ofender pues, a nadie Pero saben que esa es la realidad Y la corrupción aquí es demasiadamente grande Lo que yo dije al principio Este país es tan rico que todo, todos los días lo roban y ese país no quiebra. Bueno, Entonces, y, más, y más rico más rico que Venezuela no había. Por, por el reportaje que he visto yo esta mañana, petróleo. Venezuela hace por 20 años era, vamos. Por el petróleo, obviamente. Por el y petróleo, y que, que, que llegó luego, mirta, para que veáis que viaje me lo he visto, era el, el petróleo por encima de los 100 dólares o más, y en vez de aprovecharlo sí. para, para poner un país, vamos, que habría sido ni con esas. Y claro, no bajo el petróleo aquí somos ricos en varios minerales en coltán en agua perdón en coltán en oro aquí somos ricos en eso Mirta, vale escucha voy a darle paso no, a marta marta marta viste marta viste el, el mensaje que te di ayer de lo de la visa no era ella no ricardo no era no era ella la interesada la de la visa no lucrativa a ver que es que os pongo el no, mic. No, no. no eras tú, no la que quería venir no, no. vendiendo la casa, no eras tú, no ah, sí, sí, sí, sí, pues pero no, no lo vi, no lo has no, visto, no, lo vi. no te lo ha dicho el... Ricardo, que no, no pues te ves el vídeo de mañana, de ayer, perdona, te ves, te ves el vídeo de, de ayer porque te explica una manera sin necesidad de los 500.000 mil euros, porque yo te dije rápidamente los 500.000 mil euros. Hay otra manera muy sencilla. Mira, tú vendes la casa en Argentina. ¿Pero dónde lo, lo explicaste? Porque yo, el, yo miré. Te lo no expliqué ayer en, en el reunión. video de ayer te lo expliqué, o en el de antes de, No, en el de ayer no, que estaba el magistrado, en el de antes de ayer. No, antes de ayer estuve, antes de ayer estuve con gripe y no con fiebre. Bueno, pues te lo sí, ven te luego. Asusté, te, lo te, luego. No te lo ven luego, te lo te lo ven luego el de ayer no el de antes de ayer, que ahí te lo he explicado. Ah, bueno. Vale, para no para no aburrir a la audiencia. Vale. Gracias, gracias. Pero vamos, bueno, un sistema quiero... muy, muy sencillito. Con la visa no lucrativa lo puedes hacer. Ah, bueno. Vale. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, es el de, eh... el, de, el, de, el del viernes. El vídeo del viernes. Venga, a ver. Claro, eh, claro. Eh, eh, bueno, acá las situaciones que mira a dónde llegará la corrupción. Que el presidente que tenemos ahora, que habló pestes de la que ahora es vicepresidenta, que antes fue presidenta. Yo en lo que creo periodo, que aquí todos periodo, coincidimos que nuestros presidentes son todos malísimos de todos los países por lo que estoy viendo, ¿eh? Pero terrible. Todos. Pero no solo, si hay es alguien, escuchar. Es si hay alguien yo en yo la sala que consigo, defienda a su presidente, miedo. que lo diga, porfa. Y le doy la, y le doy el, el turno de palabra. Sigue, sigue, marta Pero os pido brevedad, a todos, eh. Brevedad, por fin un minuto, eh, más o menos. Pero luego seguís interviniendo. Venga. Acá nosotros lo venimos padeciendo hace 70 años Qué fuerte no, y no, y no eh, reaccionáis y, yo no reaccion estoy y no mi año 70 y que yo me acuerde eh, nunca tuvimos un gobierno como la gente salvo dos o tres que lógicamente lo sacaron por la fuerza porque no les no les convenía que hicieran las cosas bien y así fue a ministros de economía gente madre mía maricada, no sé si cambiar perdóname un segundo Marta no sé si cambiar el tema porque sí, claro. cómo está estoy viendo el chat de YouTube y cómo está está está explotando están poniendo unos comentarios que si uno no sé qué narco que si el otro no sé cuánto uh, el tema político sí, tenemos no tenemos que pelearnos vale, se puede hablar de todo para, pero no para colmo no, no no para colmo para colmo acá en Argentina al tener la connivencia con con Chávez ha entrado montones de gente, narco ni hablar, los hijos de Escobar. Oye, todos, una pregunta rápida, Marta. Una, una escucha, escúchame, una pregunta rápida. ¿Es verdad lo que me pone en un comentario aquí alguien que se llama Sebas Caruso que dice en Argentina de 44 millones de personas solo trabajamos 8? El resto con planes sociales. Claro. ¿Eso es así o no? Tú que si estás acá en las chicas, Acá las chicas se embarazan para cobrar este por hijo. Bueno, pues yo te. Escúchame. Eh, escúchame, Marta. Lo que cobran la escolaridad. Marta. Pues es impresionante. No me oyes, tú no me oyes. Escúchame. Sí, poco, poco. poco por, sí, por, sí, ponte unos cascos, por si no me oyes, no podemos dialogar. No, no, sí, sí, me decime, decime. Te escucha. pregunto, ¿qué hacemos en España? Que hay ahora un gobierno social comunista que lleva unos meses. Y está intentando aprovechar con el rollo del virus, que si les va a dar ayudas 500 euros a la gente para que le sigan votando para siempre. ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Tú como argentina, que estás en Argentina y tienes más experiencia de esto. Mira, yo estuve tres meses el año pasado en Palma, en la época de julio a septiembre, que se hablaba todo eso, que iglesias se quería meter en el gobierno y sánchez no lo dejaba que quería Bueno, nada pues que vicepresidenta... fíjate ahora le ha dejado y ahora le tiene de vicepresidente ¿Qué me aconsejas ¿Qué, Qué consejo nos das venga si no pasa a otra persona nos queremos ir aquí porque ustedes a pesar de que están mal Mata, no te oigo, ahora no te oigo, cielo, venga. Paso a otra persona, a, a, ponte unos cascos, ponte unos casquitos, anda. Venga, Mauricio, te toca, Mauricio. Mauricio, oye, guerra, guerra de... Ya está, Mauricio, ya está, sí. Luego vas tú, Marina, luego vas tú. Mauricio, ya no, tienes no, no. el audio activado si quieres participar. Venga. No, don, eh, don Luis, tenía la mano arriba, qué pena, sí. no, yo estoy prestando atención. Ah, está, vale, vale, pues... Sí, va, vale, va. pues, pues baja la mano entonces por fin. Y así no. Venga, Marina, pues te toca a ti. Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Pues Luis, mira, aquí lo, el, el único este, recuerda a la eso... audiencia, recuerda a la audiencia, dónde estás tú, por fin, dónde vale. estás tú. Yo me llamo Marina Rodríguez, estoy en México. ¿Qué tal eh, las cosas allí en la... México? Pues están difíciles. Por lo que, es que le preguntaste ayer a Don nosotros... Jesús, el magistrado, me parece que no estaba muy contenta, ¿no? Por lo del apartamento. Recuerda no, lo, breve, lo pero brevemente estoy... os pido, todo muy breve, venga. Sí. No, yo lo que quería comentarte porque me dices que ¿qué hacen? Este, ¿Cómo se llaman los españoles? Pues lo único que tienen que tener fuerza es la oposición este, política con respecto al gobierno actual. Pero es que saben lo que han hecho, Marina, esto. han cogido las televisiones, las han comprado y, y solo nos quedan las redes sociales para defendernos. Y todo lo que decimos que va contra ellos dicen que es un bulo. Igual luego digan que este vídeo es también un bulo no sé aquí cada uno da su opinión pero qué tal la posición política en el en, en país o sea con respecto al partido político que es ahorita ¿hay oposición el partido no político hay oposición? que hay es un, es un frankenstein es un gobierno social comunista, porque está por un lado unos socialistas y otros comunistas como no tenían votos se tuvieron que unir entre ellos y es un gobierno, digamos, de distintos partidos pequeñitos que se han unido para intentar pa gobernar, para conseguir los votos suficientes. Poder... Ganaron solo por un voto, fíjate lo que te digo, por un voto. Y es un gobierno social comunista. Y está aprovechando, intentando aprovechar el rollito este del virus para meter leyes a su favor. Y me recuerda a lo que pasó en Venezuela. Y es que el, el, el segundo en el mando, uno que tiene coletas, es bolivariano chavista te llama algún lío. ¿Qué nos recomiendas, Marina? A todos los españoles, a ayudarnos. ¿Qué nos recomienda Yo lo único que sería es que, así como los he visto, que con ustedes tienen este poder de convocatoria, cuando llaman gente a que salgan a las calles y exigen, eso es lo que tendríamos que hacer en realidad. Pues. Yo siento que sus su, su ciudadanos son muy, muy unidos y posiblemente es donde esté la fuerza, porque nosotros en México, en ese camino igual, eh, Luis, eh, aquí se están apoderando de los poderes, este, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y también están eh, queriendo dejar ya lo que es... Eh, un órgano independiente que nosotros como ciudadanos fundamental por lo, me, por lo que por lo estás diciendo que esté separado el ejecutivo del judicial no fundamental no exactamente claro sí. porque así si Pero se pasan los políticos se les puede eh, juzgar se les puede juzgar y se les pone en su sitio que su, su tendencia es bueno a canibalizar aquí, aquí no se al a... político eh que perdonar Marina no te he escuchado el lo que has dicho el Marina político ¿El qué, perdón? Alguien está bien es, es que alguien abierto de su vez. No, eh, bueno, bueno, repítelo si quieres. Venga, Marina, y paso al siguiente. Sí, te digo, aquí, sí, aquí este tema o no se no se juzga al político. Aquí pueden robar y se pueden llevar y pueden leer lo que quieran y no se juzga. Bueno, pues, pues, aquí unos horrible. otros se perdonan porque unos a otros, ajá, se tiene este, ¿cómo te diré? O sea, me sabes algo. Y yo te sé algo, entonces si tú hablo, ya, ya te entiendo. mejor nos seamos los dos. Yo te tapo y nos tapamos entre los dos. Exactamente, así están todos. Vale, venga, ciérrate tu micro, John, te toca. Ya tienes activado el micro, John. Hola, Prelines, ¿cómo están? Buenas tardes. Luis, buenas. Luis, creo que la culpa de todos la tenemos nosotros mismos. Yo creo que nos toca a todos los que estamos aquí en este momento en la sala de Zoom porque. Cuando son las votaciones, las elecciones, nos vamos a votar por el que mejor hable y nunca investigamos qué propuestas tiene, nunca investigamos al político. La gran mayoría de los culpables somos nosotros mismos. Entonces, es mejor investigar primero bien para tomar esa decisión que va, que sí. va a controlar el futuro. Muy interesante tu reflexión, John. Oye, puedes decirnos tú de qué país vienes y dónde estás. Para que te conozca la audiencia, aunque no te vemos, pero vas a saberlo. Sí, estoy aquí en, en Madrid, Luis. ¿Cuánto lleva hace, do, hace dos meses llegué. Dos meses. ¿De qué país viniste, sí. yo? De Colombia y estaba laborando, pues. Imagínate con suertito y apenas llegó lo del bicho, pues se paró todo. Vale, mira, voy a dar, voy a dar paso ahora a Susana y ahora seguimos con la ronda. Le voy a dar paso, Susana. Te quiero dar a ti si el gobierno te da 500 euros. ¿Tú les vas a votar ya de por vida, como hicieron en Venezuela? A ver, lo he escuchado y de hecho lo he leído. Es que hay un coletas, eh, te pongo rápido. Hay un coletas aquí, eh, bolivariano, no sé, chavista. chavistas, que me ha Sí, agudió. sí, sé quién es, Eso. sé quién es, que vienen a la pagar, ¿no? Eso, Escuchale. vive muy cerquita aquí. Total, que ese hombrecito. Quiere daros 500 euros. Quiere poner euros. un dinero, sí lo que, que yo, él no yo, lo, lo, lo va a poner, por supuesto, lo va a imprimir tal y para comprar votos. Quiere quiere comprar votos. Entonces yo te pregunto tú como usuaria, si te regalan 500 euros, ¿le vas a seguir votando o si no. le votas le Pues votarías? hombre, te voy a decir una cosa. He hablado con mucha gente, vamos, con gente videollamada y WhatsApp, poco por ahí, ¿no? Y me han comentado que sí, ese se si hace eso, hay mucha gente a favor. Pues fíjate, la tapa. De tab, hecho por tengo que. Espera, espera, espera. Deciros... Ahora sigues. Os recuerdo que Susana es española y la estoy preguntando precisamente por eso. Es la casi, el clásico prototipo de española en España que ahora eh, no nos pasa como en Argentina. Es que sabes lo que ha pasado? Que en Argentina de 44 millones ya solo trabajan 8. En Venezuela han borrado la economía. Y en Colombia ahora no os lo contáis cómo está el tema, que está yo creo que no tan mal como en Argentina y en Total, que aquí quieren aprovechar ahora la movida. Susana ¿tú, tú la gente que has hablado a has ver visto? en bruselas he leído en bruselas en luxemburgo en, hay varios países que llevan muchos años con el tema de los no 500 euros pagan muchísimo más dinero en suiza en suiza los mendigos les pagan 3.000 euros al mes no hay ni mendigos ni perros abandonados hay países que no hay ni mendicidad ni perros abandonados y por supuesto lo hacen para ganar votos pero tiene lados positivos y tiene también lados negativos. Tiene todo un poco, no es todo negativo. Dinos por fin los, los lados positivos que tú veas y los lados negativos. Y yo te pregunto y ¿de dónde va a salir ese dinero? Sí, porque yo entonces tampoco voy a trabajar. A mí también que me den 500 euros. Y así digo yo como un ejemplo: así todos. Pregúntame, eh, dime lo que ves bueno, lo que ves malo. Y de dónde lo van a sacar. Porque entonces todos vamos a hacer como en. Pues yo tampoco trabajo, pues yo tampoco, yo tampoco, total, claro. Cuéntame, venga. A ver, los puntos onda. positivos que he estado viendo que lo he leído en internet en fuentes de internet por ejemplo en bruselas se hace mucho eso y en varios países por ejemplo perros abandonados no hay porque las protectoras tienen bastante dinero y bastantes fondos para hacerse cargo de los cientos y cientos de animales que sufren abandono todos los días y palizas porque es que es así claro. eh, por ejemplo otro punto positivo mendicidad hay mucho mendigo hay mucha gente viviendo por las calles y en estos países no hay mendicidad, los mendigos tienen su casa de alquiler, tienen su coche aparcada en la puerta y van bien vestidos y bien lavados. Ya no, porque o sea, le, le dan aquí, escucha, espera, espera, si les dan 500 euros, pues está bien, así el mendigo pues se puede vestir y no tiene que dormir. Bueno, 500 bueno, euros Luis en España, Estamos digo una hablando cifra, que en Suiza, digo una en Suiza cifra. son 3.000, 3.500 por persona. ¿Por persona les dan así? Bueno, sí, yo eso no es lo eso. sé, ¿eh? aquí cada uno da su opinión, Prilines. Yo no lo sé, lo está diciendo no, su... no, lo he leído, lo he leído en Internet. Leído. igual que en las televisiones, unas cosas son de verdad, otras cosas son de mentira. Bueno, pero también tengo que decir que... Eh, no hay eh, un segundo, Un segundo, Susana. Quiero decirle a todos los Prilines que están en la sala si queréis hacer una intervención rápida de algo que estamos diciendo podéis activar el micrófono decir lo que sea y volverlo a tapar vale a ver si logramos entre todos sincronizarnos luego sigo dando la palabra pero si alguno está escuchando algo y quiere intervenir abre su micro dice lo que sea igual que yo le digo a susana pues podéis vosotros y seguimos vale pero vamos a intentar tener un orden una flexibilidad y un orden sigue susana yo yo no sé si a ellos que les tres 3000 euros ¿eh? y la pregunta que sí, te no. di pues la pregunta que te hago de dónde lo sacan el dinero pues el gobierno, el gobierno se encarga. Sí, ¿Pero el gobierno, el gobierno, donde, el gobierno donde lo saca? Pues me imagino que le da la teclita que tú decías el otro día y imprime el dinero. Vale. Creo, ¿eh? No, no. Eso, es uno de los no sí, a va, ver. Va. Toda, cada uno da su opinión. Aquí nadie somos gurús. Cada uno da su opinión. Todos podemos aceptar en cosas, equivocarnos en otras. Los, los, esto es una sala de reuniones que hablamos entre todos los ciudadanos sin ningún eso. Por eso os digo que intervengáis directamente los que queráis. Y, y aparte os voy dando la palabra pues venga Mirta te toca que y... de quien trabaja. Ay, Mirta que a ver ya estás. Este, estos, esos programas Susana en sociedades sanas cumplen su fin pero en una sociedad fracturada que ya viene de caren teniendo carencia mira al hambriento no importa quién haya sido antes una persona que tiene una semana que come, le ofrece frijoles duros y se los come ahora en una sociedad sana esa aplicación de esas ayudas cumple su función claro la función que de estos políticos es comprarte el hambre ¿no? darte la comida para que vayas y hagas y si no lo haces te quito ¿Entiendes? Le, le quiero recordar padres. a toda la audiencia que mirta es eh, de venezuela aunque en la actualidad debido a la situación en su país vive en méxico si me equivoco en algo huyendo, y en los... huyendo. Huyendo, ¿no? Huida. no lo quería yo decir porque eres tú más la que evidentemente. Luis, yo pienso, yo pienso algo, Luis, que si aceptan eso, eso al final se convierte en una dictadura, porque eh, Venezuela, yo recuerdo que Hugo Chávez eh, siempre daba los mercados, no sé ahora en la actualidad, daba los mercados a las familias y los llevaba a la casa. Pues Jorge, explícaselo a Susana para que a su vez se lo explique a sus amigas, porque es que les están metiendo en la tele: eh, os voy a dar 500 euros, no dicen de dónde lo van a sacar, porque eso eso todavía no nos lo han aclarado, pero es que la gente se lo cree, ya estáis oyendo tengo a Susana y a sus amigas. Y si yo tengo tengo un caso, es ¿cierto? Eso al, final, eso al final se va a convertir en una dictadura. Si venga, ya... a hablar entre Jorge y Susana. Ustedes venga, que os dejo no a vivir. los. Sí, Ustedes sí. deben de vivir, de, de, deben aprender de los espejos de nosotros. Lo que que quiera. O como ¿Ustedes, ¿Ustedes, ustedes, los salones? españoles, ahí es donde yo pregunto: ¿De qué manera este conocimiento y este saber cómo viene el cuento nosotros como inmigrantes y futuros residentes de España podemos aportar? Porque siendo residentes no tenemos derecho a votar, pero necesitamos protegernos del monstruo que nos viene. Pues mira, eh, Mirta, lo mejor que puedes hacer para protegerlos a vosotros y también ya de paso a los españoles es explicarlo para que Susana te entienda. Ya no lo digo por Susana, que es un ejemplo, de española nacida aquí tal. Es la mejor ayuda que nos podéis hacer en estos momentos. Igual que yo la mejor ayuda os estoy poniendo en conexión. Mira, yo lo único que puedo decir, Luis, es que tengo una amiga que vive en Suiza hace 10 años y vive con un hijo, es divorciada y vive con su hijo. Me ha comentado que allá todo el mundo le pagan un sueldo, y un sueldo alto, no 500 euros. Me ha dicho 3.000 euros, ¿eh? porque Suiza es más, más rico que España, lógicamente. Pero trabaja o no trabaja. Ella trabaja, ah, bueno. pero aparte cobra el sueldo del Estado y cobra su sueldo. O sea, allí Bien. todo el mundo que trabaja cobra el sueldo del Estado y su sueldo. Pero no es Suiza, hay muchísimos países en Europa que funcionan así. Pues yo eso no me lo creo, fíjate, te lo digo Uy, claramente. Me lo ha con comentado respecto. ella. Me lo no, ha yo comentado sé que tú hablas yo de buena, eh. Susana, yo sé que hablas de buena fe, pero a mí me extraña que en Suiza eh, te paguen mil euros por no trabajar y aparte tu sueldo. Eh, me extraña. Mi opinión, respeto la pues, pues, pues, pues, tuya pues, pues, pues, y sé que pues, pues, tu amiga te lo, o, Pero pienso que te, o te lo ha explicado mal o lo has entendido mal. Pero no lo sé, vamos, pero yo no creo que sea así. Pero bueno, cada uno da sí, su usted, opinión. ustedes usted o sea, sí. tienen que, tiene que tener mucho cuidado y, y, y vuelvo y repito: eso se va, al final se va a convertir de un montón una dictadura. Ustedes tienen que aprender, ver y aprender de lo que ha pasado con Venezuela, lo que puede estar pasando con Colombia si seguimos así. Entonces. Pero Explícale, Jorge, a, está, está a Susana, por qué no puede ser así. Explícalo, por fin. No, porque es que eso es como deber un favor. Y si usted debe un favor, yo le hago un favor y ya lo cobro luego. ¿Cómo se lo cobro? Venga, apóyeme, porque yo sé, le, le me ayudé. El Humberto Mirta lo no puede hablar más claro que yo, como era en Venezuela. Yo viví en Venezuela y en Venezuela hubo Chávez Frías le daba, le daba eh, el mercado y a los estudiantes le cobraba la mitad del pasaje eh, del transporte público. Y él tenía muchas tremendas con el pueblo, pero el pueblo pensaba que no, sí, lo está haciendo bien, lo está haciendo para el pueblo. Pero era una persona que estaba pensando a futuro de cómo poder manejar el pueblo, que es lo que se está viendo ahora. Exactamente, exactamente Jorge. Yo creo que haciendo eso, lo que hacen con la gente, que quede cautiva. Se la tienen siempre cautiva, y con la ayuda que le dan, con sí. eso es la que la gente vive. No la Ricardo, ayúdame, la insisto, costura. ayúdame a explicárselo a Susana, que ya ves que se lo están creyendo. Por eso estoy a haciendo ver, este vídeo no de urgencia. Reza, y Luis, encima se que le dan 3.000 en, en Suiza. Que estoy no es así. escuchando, a ver. Te sí, no, a ya, Andy, ya sé que nos escucha a Susana. A todos, he sé. dicho a todos y a todas que son 3.000, porque me la comenta mi amiga que vive en Suiza. Pero no me la ha comentado solo, solo ella. Hay más gente que me han comentado. En Suiza, Bruselas, hay países que llevan ya cobrando un sueldo del gobierno, trabajes o no, ¿eh? O sea, que no. Es tres, Suiza sueldo. ¿Tú crees, Susana, que no te he, he perdido, no sé dónde andas? Oye, no habléis todos no a la vez, por fin. Es, es, es, es. No, no, oye, que silencio a todos, ¿eh? No habléis todos a la vez, porque entonces no nos enteramos, porfa. Tenéis que hablar de uno en uno. Activáis el micro y habláis y luego lo volvéis a cerrar, porque si no, no se oye nada. Buenas noches. Vale. Sí. De uno Buenas en uno. Noche, ¿Quién va a hablar ahora? Gloria. Gloria. Venga Gloria, Hola, que no has estás? hablado. Eso. Prefiero los que no han hablado primero. Venga. Ah, que esto. Preséntate <risa> dónde estás, Gloria. Este, buenas noches para todos. Yo soy de Venezuela. Ahorita estoy en Colombia. ¿sí? Muy muy importante tu testimonio. Venga. Año bueno ya estoy en Colombia. Vengo de Venezuela. Eso. Y yo les aconsejo, o sea, como venezolana y como hay muchos que deben de estar ahí conectados y saben que la situación en Venezuela empezó así, dándonos un dulcito, un dulcito y todos agarrábamos ese dulcito, ese dulcito y después fueron ellos abarcando. Susana abarcando quiere a a agarrar el dulcito. Poder hacer nada. Gloria. No yo, no, yo le aconsejo que no lo agarre. Pues porque a ver, a ver, agarrar, ¿cómo la convences? O, porque, o, es Media o, España. Ya la ves. Yo creo que le quiere agarrar media España, el dulcito. Porque ¿No? habla con gente y me ha dicho la gente Ah yo lo veo bien si aparte de mi trabajo por eso por eso lo me hace me colectas, he por eso esto. lo hace lo sabe bien escucha por favor deja hablar a gloria y, y a ver ella lo que te cuenta porque en su país empezaron igual con el dulcito dulcito todos todos picaron el dulcito es como un pajarito que le echas los dulcitos todos los pajaritos que son los votantes todo, vamos todos fueron sí que sí y no votantes también. Empezaron hasta utilizar a los niños, a los estudiantes. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban al pueblo por los hijos. No, hacía a tu hijo, se le da esto, tú tienes que eh, dar, darnos algo a cambio. Es más, iban hasta, hasta poner una ley donde la, el menor de 17 años pudiera votar. Y los venezolanos que están aquí saben que yo le estoy diciendo la verdad. Yo te creo plenamente y lo sabemos y así todos. Y así, así Yo solo empezar. digo de una cosa. Complicado. Deja, déjale hablar. Lo vulnerable. Dime. Lo único que digo es que el coleta Dígame. como le llamamos aquí en España, que es un comunista que vive aquí en un pueblo, que se llama Galapagar, lo está haciendo para ganar votos y hacerse con el país. Y es una buena táctica, pienso, para hacerse con el país, ¿eh? Pues qué hacemos, Susana, ¿qué hacemos? Porque yo te digo, te preocupa, te preocupa mucho Luis que eres español, que eres nacido en Madrid, que eres español, te preocupa mucho cobrar 500 euros aparte de tu trabajo. A mí, eh, es que eso no va a ser así, es que eso no va a ser así, es que eso es un engaño. Te puede dar 500 euros un año y luego arrasa, luego no es, oye, no me pongas la lámpara que te estoy perdiendo, Susana. Eh, cuéntale, eh, cuéntale cómo, cómo pasó en Venezuela, porque parece ser que es que se creen que el dinero sale del aire, estos... Susana, cuando digo esto, digo Susana. Afuera, no puede estar saliendo del aire. Porque además, te es una cosa. No, allí teníais. No aire. En Venezuela, Gloria, ¿cuánto tiempo estuvisteis cobrando? Y, es y el, eso, Gloria, y, el que te daban. Escucha, Gloria, y eso que en Venezuela tenéis petróleo, petróleo y estaba a más de 100 dólares. Que aquí no hay petróleo. Es la famosa gota de petróleo. Claro. Cuéntale, a lo cuéntale a lo que cómo pasa. La, una con... gota de petróleo para el pueblo gloria cuéntale cuéntale qué pasó allí porque os prometieron la gota del petróleo y, y cómo es que ahora todos no tienen ni qué comer ¿Qué ha pasado y que todos habéis tenido que venir a otros países Pero se nos fue poniendo todo como alejándose y la plata de nosotros cada vez se hacía menos este se hacían negociaciones empezó a repartir petróleo por todos los países los pa países comunistas y ya una vez cuando se vieron aquí que Estados Unidos empezó a cerrarle las puertas por todos lados, entonces ellos empezaron a abarcarse de todo lo que lo que lo que la gota de petróleo que iban repartiendo, empezaron a agarrar y acaparar toda esa gota de petróleo que nos había dado el pueblo. ¿Entiendes? Por eso es malo. O sea, gloria, que tú lo ves como un engaño. Yo o sea, creo que aquí en la sala es malo. Lo vemos todos como un engaño excepto tú, Susana, creo, con respeto. ¿eh? No, yo solo lo veo como un engaño. Hay más gente. Es un lavado de cerebro, como se suele decir aquí en España. Nos lavan el cerebro a todos para convencernos. Pero yo he hablado con más gente y hay gente que lo ve mal y hay gente que lo ve bien. Hay de todo, ¿eh? No, yo, sí, sí, sí. No, yo lo veo, yo lo veo fatal, pero es que prefiero que te argumenten estos. Tania, por ejemplo, que dice, que dice ¿Quieres decir algo más, Gloria? Ya que estás en línea, luego si quieres no, volver. No, no, Luis, gracias. Luis, claro. buenas noches. Ya hizo mi, mi, mi propuesta. Nada. Buenas noches, gracias. Luis. Eh, Edison Palomino. Buenas noches, Edison. Venga, ¿dónde estás? Habla. Buenas noches para los que estamos en España y buena tarde para los que están en Sudamérica. Eh, como dije, mi nombre es Edison Palomino. Ya soy un Brooklyn ya hace rato. Eh, yo estoy aquí en Valencia, España mira yo de política no les vengo a hablar Sí les va a aportar un dato importantico para los que somos inmigrantes eh, vi un vídeo en el que, el que como que estamos haciendo escuchados eh, algo un dato importante se lo escuché al a, al portavoz de desguerra de, de, de republicana a Gabriel Rufián él en, en, en la cámara de los diputados dijo que para esta época que hay una ley en la que dice que donde el país en el país estuviese, como lo que estamos ahora, en el estado de alarma, hay una ley que acobija a los inmigrantes, que habla respecto a lo que hizo eh, Portugal, que por qué el, el, el, el, el, el presidente no la ha activado, porque el presidente no la hace regir, donde dice que en un estado de alarma, por lo que estamos, eh, debería de, de regularizar a los inmigrantes. Eso fíjate, yo sí estoy de acuerdo con que os regularice. ¿Por qué? Ahora sigues, sí ¿eh? Ahora sigues, sí Edison. ¿Por qué lo veo bien? Primero, porque hay que recoger, eh, se necesitan 80.000 personas y no las hay. Segundo, vosotros lo vais a producir, lo vais a trabajar. El que se apunte a trabajar en el campo va a ganar ese dinero, no se lo van a regalar por estar viendo series como mi vecino. Lo vais a producir. Eso, por ejemplo, me parece bien. Incluso me parecería bien que le dieran 500 euros a la gente o lo que fuera. Pues si lo fueran a producir de alguna forma, pero es que no, hay ningún plan para producirlo. sí perdona. Ya, él lo dijo, él lo dijo porque mira lo que están haciendo los manteros de en Madrid. Hmm. Ellos, si ve que se que se ganan el día a día, están haciendo mascarillas y están haciendo tapabocas de cuenta de ellos y los y trajes y se los y lo están donando. Muy bien. Se los están donando, por eso él dijo eso, que como si ellos están haciendo eso por el país. Claro. Y porque entonces el país no hace eso por, por precisamente por nosotros los emigrantes. Sí sí. En eso hay, yo ahí coincido contigo perfectamente. Ah lo que no me gusta es que un político compre votos como pasó en Venezuela. Eh, eso no me que lo intente porque lo están intentando y tienen una guerra tienen una guerra psicológica usando las televisiones y ahí ves el resultado. Susana lo dice, que ella y sus amigas que oye claro, porque están viendo la tele y les están lavando el cerebro. Yo personalmente llevo tres años sin ver la televisión porque a mí no me gusta que me laven el cerebro. Y eso. Yo se llevo cuatro menos. años. poco. Entonces bueno vale pues mejor. Luis otra cosa para aportarle lo de Suiza. Dinos. En Suiza mismo. no hay no hay vagabundos por lo siguiente. El gobierno sí lo coge, le da una, lo pone a estudiar y lo pone a trabajar para el estado. Eso es lo que pasa en Suiza. Cuéntaselo es que no a Susana y... porque la amiga que tiene en Suiza la ha debido de Otra informar cosa, un poco parcialmente. La vida, la vida. Me han comentado vida, que no hay mendicidad la... allí. Sí, sí, no pero escucha por qué, que, que te lo diga Milton. No hay, no, hay, no, hay mendicidad por lo mismo. Usted está, usted queda desempleado, usted no tiene trabajo, usted pide la ayuda al gobierno, si el gobierno le dice, ¿usted qué sabía hacer? Ah, yo sé hacer esto. Bueno, yo lo voy a poner a estudiar esto. Para que me contribuya a lo que yo lo voy a aportar y lo voy a poner traer. O sea, que hacen de... algo, ¿no, Milton? No es por estar viendo series. Claro, no, eso no es tan fácil. Pues explícaselo a Susana, que Susana se cree que les dan tres mil euros por mes. No, series. no, no. De todas maneras aquí en España Coletas, el famoso Coletas este, el comunista. Ese es un sinvergüenza comunista que quiere reírse de todos, ¿eh? Y, y no os dejéis lavar quiere, el, el cerebro quiere comprar quiere comprar al pueblo exacto quiere comprar, quiere comprar el pueblo. al pueblo pero no con su dinero con dinero que no existe y por eso están mendigándolo en Bruselas y Bruselas le está diciendo que no bonitos que no os vamos a dar el dinero regalado sí, que os damos si queréis vida. para el bicho pero no más y pero esa han es la dicho lucha que callado. trabaje la gente en España o no trabaje la gente en España para la gente que trabaja y tiene un trabajo también aparte quieren dar un sueldo. no a la ¿Y de gente dónde se va a salir ese sueldo? ¿De dónde va a salir, Susana? Te estoy preguntando. ¿De dónde no va a salir dando una teclita un botón, imprimiendo dinero? Y entonces la barra de pan va a valer 100 euros. Ya me dirás, ¿para qué sirve entonces que me den sí, 500 si sí, ya la barra de pan de un día vale 100? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela y en Argentina? Contárselo, por favor, que ya los estáis viendo. Dime, intervenir el que queráis. Os dejo que, que lo hagáis vosotros. Venga. Tranquilo, tranquilo, no, te no nervioso. Es que me enfado, me enfado, Susana. No, no, no hay nada personal. ¿eh? No hay nada personal, que te tengo mucho cariño, pero es que... No, si sí, te conozco, te conozco, te conozco. Ayudarme, Milton, compañía, ayudarme. Ayúdame, una, una persona, sí. una persona escuchame, que le das un Susana. plan social, que le das una ayuda social, nos trabaja nunca más. ¿Quién lo ha dicho eso? Que ha dicho una gran verdad? ¿Quién ha sido? Exactamente. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Marcelo, repítelo, espera. Sí, pero es que están espera, espera, que silencio, que a todos, silencio a todos, silencio a todos, Marcelo, actívate tu micro y repite lo que has dicho, que es que has dicho, lo has clavado, lo has clavado. Una persona que la ayuda, la ayuda la, la, el, el gobierno, bien, no la hace trabajar nunca más. Se acostumbra a vivir del plan social, basura argentina, es. y está pasando. Así es, así es. Y en Suiza, la es vivienda, que están diciendo ¿cómo? que la gente que trabaje aquí en España puede cobrar su sueldo del trabajo y aparte ese sueldo. Yo no sé si es verdad, pero es lo que han dicho. ¿eh? Es mentira. No, sí, no. El que se crea eso, es que el que se crea eso, es mentira. Para engañar a la gente, y que, que le votes, para pa que vuelva a salir, para que te cambie la constitución y luego haga una dictadura. Ricardo, explícaselo tu mejor anda, que eres de Argentina y, lo, y tienes experiencia. Explícaselo, Ricardo. Susana, acá lo han hecho y lo único que hacen es sacarle la cultura del trabajo a la gente. Y acá te digo que hay tres generaciones que no han trabajado: abuelos, padres e hijos. Y esa gente, por más que vos hoy o mañana haya un cambio de política y la economía. Eh, vaya bien, a esa gente no la no la incluís nunca más en, en el mercado del trabajo, porque no tienen cultura de trabajo, no saben qué hacer, ¿me entendés? Entonces ahí está el problema, ustedes van a dar eso y después la gente se va a acostumbrar y le van a sacar la cultura del trabajo, y van a tener generaciones enteras, como en Argentina, como dijo Marcelo, que no saben lo que es trabajar, y no van a volver a trabajar. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo han estado en Argentina, Ricardo, cobrando, cobrando el, el, la ayuda el, del gobierno? ¿Cuánto tiempo lleváis? Y a partir Como 15 del 2001, años. Del 2001, cuando fue la gran crisis. 15 años dando una ayuda a la gente y lo que han hecho es que la gente tiene vagancia, ¿no? Vagancia. No, vagancia y que allí el pan vale 100 euros. Luis. Lo único que hacen es sacar la cultura del trabajo a la gente. Mira, una vez una señora argentina grande que fue a, fue a República Dominicana, ¿sabes qué le dijeron? Si sí, la verdad que en Argentina pagaban para no trabajar. Y ahí tenés todo bien sencillo. Ahí tenés explicado todo, Susana. Le sacan la cultura del trabajo a la gente, la gente no se entiende nunca más en el mercado porque no está capacitada. Y acá lo que yo decía, acá le tenemos que apuntar aquí Ahora seguís, Pirilines. Una cosa importante que os digo: Susana es la típica, es muy trabajadora. Yo la conozco personalmente y Susana es una española muy trabajadora. Pero por eso la estoy metiendo tanta caña ahora. Es el típico objetivo que, claro, la dicen: Oye, te voy a dar 500 euros o 3.000 euros al mes. Porque no trabajes, te tumbes ahí en el sillón rojo que estás y veas series, y a la persona más trabajadora la vuelven vaga. Por eso la estoy metiendo caña y os pido ayuda. Es un ejemplo, simplemente, ¿eh? Susana, para que lo Susana, vea toda vale, España. Vale. Venga, que me ayude el siguiente. Susana, Susana, Susana, venga, yo le explico algo. Aquí no, no, no importa es cuánto tiempo le están dando la ayuda, si en 10 o 15 años. Aquí el punto es el final, lo que va a pasar al final y qué es lo que va a pasar al final se va a crear una dictadura y todos esos 500 euros que usted recibió por 15 o 20 años no no no va a ser ganancia antes todo lo contrario arrastra a todo un pueblo a todo un pueblo a llevar a que a que la economía se pierda que fue lo que pasó en Venezuela, en Venezuela se hacen en Venezuela con el país el... claro en Venezuela se sacaron se, se, se hacen Susana se hacen con el país y como nadie produce porque todos estamos cobrando ayudas pues se hunde todo. Es que dos más dos son cuatro. Dos más, la más la dos son ah, cuatro ah, con el coletas con el coleta de dictadura al final. Yo voy a ser Yo voy a dejar de trabajar también. Esto, yo también lo quiero lo que a mí no. me den 3000 mil euros. Y, y tú y el otro y el de la moto y el vecino que ve series y el otro y el otro. Ya nadie hace nada. Todos que nos ya no. Habría, ya, por eso ya te pregunto, ¿de dónde va a salir ahí. ese dinero, Susana? ayudarme De todas maneras, ¿sí? yo no podría estar en casa cobrando una ayuda sin hacer nada. Es una persona muy activa que si sí, tengo que estar vale. haciendo una cosa o haciendo otra, pero yo no puedo estar parada. Por eso o te pongo de ejemplo. Trabajar dentro de casa, pero sin hacer nada, no. Bueno, eso no. bueno pero eso, eso es lo que usted piensa, pedir los demás y los demás. Es que eso sucedió ya en Venezuela. Es por eso yo digo, ustedes tienen que ver lo que ha pasado en Venezuela. Eso, se, al final, se va a crear una dictadura. ¿sí ¿Me entiende y entonces, si no, voy a trabajar, no, pues entonces no va haber equidad en ese país, no va a haber una equidad. Que es pero lo que, que se sembrando las Es que por eso, por eso es que estoy, perdonando un lo lo segundo lo que... todos, un segundo todos, por eso estoy en este vídeo que me he salido, porque PRIXLINE no es nada político, no somos ni de un partido ni somos de otro, pero no somos tontos. Por eso se sacó este tema hoy. Porque es que está pasando en estos momentos, Prislines. Ojalá cuando a Venezuela, hace no sé cuántos años, empezó el rollo. Les hubieran intentado despertar. En Twitter tenemos una guerra que no veáis porque cualquiera que les lleva la contraria, madre mía, cómo se pone. Y dicen que es bulo cuando no es bulo. Nos han censurado ahora la cuenta de WhatsApp. Menos mal que los priles usamos Telegram. Porque han censurado no la cuenta de, ¿no? de WhatsApp. Vamos, es una movida brutal. Y, y, les, y en la tele les Miren. dicen no, votarme que os voy a dar 3.000 mil euros. Sí, no, 10.000 si queréis. Yo votarme a mí, eh, votarme a mí que yo os voy a dar 10.000 por eso, por eso no, no va a pasar lo que les estoy diciendo. Voy a de decir de lo, de lo de último. De, Santiago, un momentico. Que es lo que yo digo, que cuando ustedes acepten eso, entonces después pues, ustedes van a ir a las calles a hacer una protesta, a exigir los derechos suyos, los de ustedes, de todo ciudadanos, Entonces el gobierno los va a ver a ustedes como revolucionarios. Que no, es un, es un grupo que está revolucionando. Entonces van a llegar a, a tener a coger gente presa. Hacer lo que está haciendo Venezuela, que usted en Venezuela no puede hacer una manifestación y aquí en Colombia tampoco se puede hacer una manifestación pues porque entonces usted es una persona revolucionaria. Eso les va a pasar a ustedes. Ustedes tienen que ver, vuelvo y repito, los espejos de Venezuela. Tanto no Colombia, pero Colombia también pasa lo mismo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver. Esos espejos para que no caigan en esa trampa, como ya hemos caído mucho. ¿Viste? Puedo poner un ejemplo. Ponlo. Mira, este, es cierto. Te oímos muy bajito, cielo. Pero te oímos, pero muy bajito, con mucho esfuerzo. Venga. Ahora mejor. Venga, corre. Bueno, no mucho mejor. Tienes razón. Quien dice que quien da ayudas ajá, hace crecer la, este, ¿cómo se llama? A Flojos pero también a crecer la pobreza mira yo el año pasado mira hace una cosa eh, Marina explícale lo que te ha pasado con tu piso que Susana también tiene un piso alquilado explícale de dónde van a salir los tres mil euros de regalo pero acércate al micro que es que te oigo yo por mí yo te oigo pero es que la audiencia estamos en vivo en YouTube en Periscope en Twitter en Instagram a ver cuéntale lo que te han hecho eh, tuvo ahora mucho mejor venga cuéntaselo brevemente qué te ha pasado con tu piso que a lo mejor ahí la convences que ella tiene un piso alquilado. Vale, mira, Susana, lo que es que aquí en México está hay una ley en de están haciendo la gente que no tenga dinero para pagar departamento ya no tiene el dueño el derecho de sacarlo porque lo quieren es a la larga que la persona que renta se pueda dar con tu departamento y entonces tú serías el malo de la película el dueño y te están ocasionando que entonces la gente pues se vuelva este abusiva y no paguen, no paguen una renta este, podrías que sin tu bien o sea me quieres me quieres decir que todo el que tenga bienes si tienes un bien como si tienes dos que corre peligro de que te lo puedan quitar? no no corre peligro no te lo van a quitar <risa> te lo van a decir oye ese piso tráelo para acá que aquí hay que ayudar a los a los pobres Trae para acá ese piso, Susana. No te preocupes. Nos trae para acá que... ese piso para pagar los 500 euros de todo, ¿no? Exactamente. Pero a ti, a ti, a ti, al otro y al otro y al otro... Y a Marina le está pasando. Por eso te la acabo de poner. Porque ayer se lo contó al magistrado. Que por cierto, no pudiste entrar en la reunión, Susana, y me llamaste. No, Susana, justo, Dios, justo escúchame, justo sí, yo... iba a empezar el vídeo. Estaba presentando a Don Jesús, el magistrado, y de repente me empezó a sonar el móvil. Y eras tú. Que no podías entrar en el salón. No, no podía entrar. Si os sí, fijáis no, al comienzo no. del vídeo, alguien me llama, yo no súper racional, pero tiré para adelante. Eras tú, Susana, que luego vi la perdida. Sí, sí. Cuando sí, me a veas, a vivo, cuando me veas, me veas en vivo, cuando me veas en vivo, no me llames, Susana. No, eran menos dos minutos, eh, no eran las nueve. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algo? Entonces sé, yo digo, yo. Hola, Luis. Santiago, Deja, te voy a decir. Venga, que Santiago, le to vamos a dejar a, a, a Santiago que Ha que le terminado de... Esta chica. Ahora, ahora vuelve a explicar. Venga Santiago, para que es para que entréis todos. A explica, Santiago, vez, ahora Santiago. Ahora vuelves a entrar, aires, Marina. Es la primera vez que estoy en. en por eso, por eso es que quiero su... siempre que intentéis, por lo menos los nuevos, una ronda, pero podéis luego Yo Venga. Tengo una duda porque cuando se reparte plata de esa manera, cuando se dan esos subsidios, sale generalmente de dos lugares. Uno es imprimiendo y el otro es compresión fiscal a los a trabajadores privados. Yo no creo que España pueda imprimir euros porque el euro es una moneda de la Unión Europea. Por lo tanto, el, ese dinero que va a ir a los subsidios va a ser presión fiscal a los trabajadores privados, que es lo que pasa hoy en Argentina. Hoy en Argentina, eh, por ejemplo, en el campo eh, el, el impuesto a, a, a crear es del 30% sobre, la, sobre el total, Tú estás en Argentina, Santiago. Perdona, pero un segundo, ¿estás en Argentina tú, Santiago? Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, porque te estás dando una clase magistral. Sí. Entonces, yo lo que hago es, cada vez que que tengo personas subsidiadas, lo que hago es en Argentina, imprimir dinero y además poner presión fiscal sobre los privados. Tal es así que cuando tengo gente subsidiada. No quiere trabajar porque tiene que renunciar al subsidio para ganar un sueldo, que es más o menos lo mismo. Entonces prefiere estar en su casa y ganar 10 a trabajar y ganar 15. Y el privado no solo tiene que pagar esos 15 a ese empleado, sino que además por la presión fiscal paga otros 15 al gobierno por tener el empleado en blanco. Además en Argentina se imprime dinero porque el peso argentino solamente circula en Argentina, y al imprimir dinero, mi peso pierde valor frente al dólar, que es la moneda de cambio que nosotros tenemos. Yo no creo que en España, España en particular, pueda imprimir euros porque es una moneda regional. Entonces, ¿de dónde va a salir el subsidio? y va a salir de la presión fiscal a los privados. Entonces, en algún momento eso va a explotar. ¿Qué le dice, Susana. Pues hombre, vamos a ver, yo de política tampoco es que entienda, entiendo. No, si esto entiendo, No, es política, es que Tampoco tiene, tiene Santiago escucha oye oy, oy, Santiago tiene toda la razón españa no puede imprimir euros por eso le están mendigando ahora mismo a Europa oye danos dinero pero es que encima le mendiga para el virus pero es que es que no es para el virus o sea para el virus le ha dicho que no puede mendigar euros pero que puede hacerlo a través fiscalmente, fiscalmente claro por, por, hacer, por ¿no? eso es muy valioso lo que acaba de explicar Santiago es que es que lo ha, lo ha cuadrado porque españa no puede imprimir por sí sola euros y por eso el gobierno social comunista está yendo a Bruselas a pedir dinero y le han dicho, te damos dinero para el virus, para el bicho, perdón, para el bicho, he dicho el bicho, para el bicho. Pero no te damos dinero para que lo andes regalando, porque vas a crear un país de vagos. Y no vamos a estar aquí trabajando en el norte de Europa para manteneros. Pero claro, luego veo a los ciudadanos como Susana, que ahí la tenemos en su salón, Perdona, y en mi salón como tú en el tuyo, eh. Ya, bueno, lo digo. No, para, que, está en salón, eh, para que te anda, que tú no, anda, que tú no tienes un salón Es eh, para que, que te llenado. distingan, es eh, para que te distingan que estáis aquí muchas personas. Estoy en un salón rosa, que roja? Roja. Si No, pues es si escucha, lo fuerte. Se se ay, ay esa luz, es que a veces se te va la luz. Bueno, eh, lo que ha dicho Santiago, yo lo firmo totalmente. Vamos, eh, eh, perfecto, lo has explicado. Venga, ¿quién más quiere decirle algo a Susana? Ricardo o, bueno, o alguien nuevo. Venga, paso. Ahora Marina. Marina, te habías quedado antes. Venga, Marina. Marina. Venga, Marina, chiquilla. No sé si te está escuchando. Yo creo no, no me escucha y los cascos, tal, Tiene que que que un existe. tema con casco Marina, no, no, no. Venga. ¿Ves? Marina, tengo que volverte a pasar cielo. Arreglar lo de los cascos. No, no te oímos. Tania, Tania, venga, Tania. No, pero estaba hablando ya Marina, ¿eh? Pero no la oímos. Tania, Tania, actívate el audio y habla. Tenéis que aprender todos a activaros el audio. Tenéis que, que, cuando digo el nombre, activaros el audio, porque si lo activo a la vez hay una guerra de audios ahí. Eh, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, nosotros somos de Colombia, eh, mi nombre es Caleb y el de mi esposa es Tania. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los subsidios. Eh, nosotros somos dos personas trabajadoras eh, enfocados en, en salir adelante y yo creo que hay un acto de todo ciudadano que es responsabilidad ciudadana. A nosotros nos ha llegado un, un, un mensaje donde dicen que es una ayuda por el coronavirus de un bono alimenticio de 250 euros cuando salió esto yo, yo le mostré a mi esposa y le dije yo no aceptaría algo no porque estemos nadando en dinero sino porque porque primero no nos parece que no, no, los fondos de, de, de esto para para acceder a esto deben salir de alguna parte y yo creo que los políticos pueden sacar políticas eh, que los beneficien que benefician a sus partidos a sus corrientes políticas pero lo importante como ciudadano es tener responsabilidad ciudadana y saber de que no somos no somos individu individuos aislados pertenecemos a una comunidad y lo que hay que defender para que una economía se mantenga es una comunidad qué bonito lo que nos has dicho y qué real estoy mira por eso os estoy apoyando lo he dicho al comienzo del vídeo sois eh, estáis escarmentados, a vosotros nos van a engañar. A algunos españoles, como estamos viendo, sí, nos pueden engañar. Qué bonito y qué... qué, qué vamos, lo firmo también todo lo que has dicho. Espero que a Susana... Voy a dar paso ahora a Mauricio. Mauricio, inicia el, el audio y ya estás. Venga. Que no soy yo la única que vive en España, que es que hay mucha gente ya, que ya, se estudiando que está estudiando la... el tema. ¿eh? Que no, que no eres la que... Por eso, ya, pero te pongo de ejemplo porque eres la que está en la sala, no es por nada. Sí, señor Luis, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice estoy De acuerdo con los subsidios no no son beneficiosos. Hay mucha gente que saca provecho de eso. En Colombia inclusive hay un subsidio de familias en acción, en acción perdón, donde le dan ayuda a ciertas personas pues que son de alguna manera desplazados. ¿no? Pero hay mucha gente que ha sacado provecho de eso y muchas veces van y reclaman sus subsidios personas que pues que no, no han sido desplazados de ninguna manera. Simplemente van y dicen que bueno que fueron desplazados porque vivían en una zona de conflicto cuando no ha sido así, porque conocí casos. Entonces el subsidio, como que yo estoy muy de acuerdo con, con lo que acabo de opinar del compañero. Debemos estar pues conscientes de lo que vamos a hacer y para dónde vamos sin intentar pues, hacer daño a nadie. Lo que quería decir nomás, señor. sí sí Mauricio pues muchas gracias también oye si alguien quiere o está de acuerdo con Susana pues que la, se lo diga también que la defienda si queréis o sea que esto es una esto es una reunión de amigos no es más que aquí no somos ni políticos ni nada eh, pero susana te digo una cosa como dicen en el chat de youtube poner en, en youtube por favor si os gusta poner un like lo primero tanto los que estáis en vivo como lo veis luego y los que lo veis luego poner en los comentarios lo que opináis y los que estáis ahora en el vivo ponerlo en el chat que lo estoy leyendo susana te están diciendo que no es política sí. están diciendo alguien en el chat de youtube dice susana cariño tal dice no es política es sentido común si es que yo sigo? Ya, ya, y yo ya, te ya, sigo ya, ya, con que la que... misma pregunta de dónde te crees que hay coletas socialcomunista comunista va a sacar los 500 euros o los 3.000 mil euros o lo que o lo que diga que os va a o que nos va ¿De, de, de su bolsillo sé que no, exacto, imprimirlo tampoco. No, eh, ojo, imprimirlo tampoco, porque yo lo que yo vale pensaba que era imprimido, pero ya me han explicado varios casos, me han dicho que no. va a ser por privado o fiscal, ¿no? Imprimido, imprimido, como lo dije en el otro vídeo, va a imprimir Estados Unidos y va a imprimir Europa, pero va a imprimir para el virus. Para luchar contra el virus y eso al final también lo pagamos todos nosotros, porque suben los precios, que imprimir tampoco es una solución. Pero es que en este caso el coleta no creas tú que, que que lo puede imprimir. Porque España, como bien han dicho, han explicado, no puede imprimir euros. Y, y me alegro. Nos, Europa nos está protegiendo un poco, efectivamente. Es un buen paraguas que tenemos, gracias a Dios. Yo creo que al final va, va a salir la cosa bien, ¿eh? pero hay que, hay que defenderla, está claro mucho Europa que tengamos tienen que proteger, Europa tiene que proteger porque hay muchas familias que viven al límite ahora mismo que a lo mejor no tienen ahorros que viven al día y esas familias tienen que estar protegidas pero lo que hay que Todo. hacer creo yo porque es que esas es familias que... ayudarlas a que trabajen o queremos muchas Fátimas el que no haya visto el vídeo de Fátima que lo vea queremos muchas Fátimas que no hagan nada Luis, ese es el caldo de cultivo. Claro, explícaselo, Mirta, Venga, explícaselo, porfi. A ver si entre todos y yo no es por Susana, que Susana es amiga mía, además muy amiga. Es para que ella a su vez los. Estoy diciendo que me parece muy bien y os lo digo, me parece muy bien que tengamos ese paraguas de Europa, porque ahora mismo se necesita en España ese paraguas como en muchos sitios. O sea, hay que dar gracias a Dios. Es así. Mismo no, pero yo, el el para, se para, se escucha, viviendo. cuando digo el paraguas de Europa, lo digo que nos defiende del socialcomunismo este que intenta enquistarse en esta sociedad, que no lo va a lograr, Mirta, ¿eh? Ya lo verás como no lo logra. Ya me estás viendo, no, ya nos estás viendo a los españoles. Os estoy dando un buen canal que estáis viendo los españoles tal cual, ¿eh? O sea, aparte... mira qué sería. Me mira Mirta. Te estoy viendo, Mirta. No, no, no, no. Te estoy viendo la serie que me mira desde tu cocina escuchando. en México. ¿Qué? No, Entonces, pero que me encanta. Serio, esta, es sencillo. Esta gente te fractura las piernas y te regala las muletas. Punto. Ah, ahí, Así es. Ahí. Está claro no, que nadie, a ver, nadie te regala nada. Eso está clarísimo. En esta vida nadie te regala nada. Eso partiendo de esa base, ¿no? Bueno, yo tengo la fe de que los españoles nos oigan, cuando estemos allá, nos oigan No, si sí ya, ya nos están oyendo Mirta, estos vídeos los ve gente y, y más, y no, esto, esto no es el único no, claro, vídeo no? por, en, por en, en Twitter hay una avatar porque los, las teles las tienen controladas, pero qué pasa, que la gente cada vez ve menos la televisión Yo por eso siempre digo que no veo la tele y es la verdad, pero, pero entonces controlan mucho la tele Pero se les escapan las redes sociales ya, y, y cada uno damos nuestra opinión y ya está. ¿Veis qué dicen, qué dicen, qué dicen en, el, en el chat? ¿Qué dicen? En el chat, pues os lo leo. Venga, os lo miro un poquito. Espera. Sí, Luis, no, eh. es ahí vi que Kevin quería opinar algo. Eh, Kevin, todavía. pues que Kevin opine, venga. Y yo mientras miro lo del chat. Kevin, iniciate el audio por fin. Os lo podéis iniciar vosotros, directamente. Kevin y D, ¿no? te refieres? Mauricio. Sí, decía Kevin, quería Hola Luis. Hola, Kevin. Eh, pues bueno, quería comentar algo sobre lo del trabajo en el campo. Es que a mí me hacen falta cinco días para que me termine la visa de turismo. Porque el plan de confinamiento fue el 14, ¿no? Si no estoy mal. Sí, pero desde que está el plan de confinamiento no te no te está corriendo el tiempo, Kevin. No, no. Te y, para y hasta ponerme. que no lo levanten no te corre el tiempo. Y para ponerme. Una, una pregunta que te hago, Kevin. Desde que llegaste como turista hasta que empezó el confinamiento, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, do, dos meses y medio. Pues te quedan 15 días. Desde Pero 15 días no desde ahora, desde el momento que quiten el confinamiento. O sea, pero ahorita para. Para trabajar para en el ponerme... campo, ¿qué edad tienes? Sí. 21. 21. Pues yo creo que puedes. Hay mucha discrepancia porque, insisto, este gobierno social comunista dice una cosa en la tele y luego lo publica en el BOE distinto. Os lo digo. Sí, porque es que... Pero vamos, está... te doy, yo te doy mi opinión, Kevin. Si entraste de turista, te quedan 15 días porque el confinamiento lo paró el tiempo. Entonces está regular. ¿Qué dice el BOE? Que toda persona extranjera, que os quede claro a todos, os lo digo muy sencillo. Y, y no soy abogado, pero estudié derecho. ¿eh? Toda persona extranjera que esté regular en España y tenga de 18 a 21 años, se le da permiso de trabajo para ir a la cosecha. Hasta el 30 de junio. Abril, mayo y junio. Tres meses. Por lo tanto, una persona que está turista está regular. Ya está. Entonces, vale. Kevin, tú estás regular y como tienes sí. 21 años y no han pasado los tres meses, estás regular. Porque, insisto, vale. desde el día del confinamiento se paró. ¿Qué tienes que hacer? Te lo digo muy rápido. Buscar una empresa que te contrate. y Ya está. Y es la empresa la que arregla el papeleo. ¿Es eso? ¿El papel? El papeleo es que lo arregla la empresa. Que, sí. que las empresas no, no, no están haciendo ese papeleo. Unas no lo tiempo hacen, tiempo Kevin, que lo es. sé, unas no lo hacen porque son cómodas, otras sí. Te digo una cosa, cada vez lo van a hacer más porque si no se les va a quedar la cosecha en el campo sin recoger. Pero de todas formas, sí. ¿tú dónde estás? ¿En dónde te encuentras? ¿En ¿Qué en ciudad? Alicante. Alicante, vete a. Lo... O sea, es que ahora no se puede ir a ningún lado. Me cachila más. Te iba a decir que fueras ahí al a, a Ayuntamiento de Alicante, pero es que claro, ahora no se puede ir a ningún lado. ¿Estás en Telegram? ¿Estás en Telegram? Sí. Vale. Bueno, luego luego lo hablamos por Telegram, pero vamos, mi opinión es que sí puedes trabajar. Tengo una pregunta vale, señor si y... Y en algún caso, eso yo le puedo pedir a la empresa. Sí, tú, eh, yo te aconsejo: eh, e imprímele el, el bo este que salió el otro día y llévaselo a la empresa. Si es que, si además te van a Para, Si es que necesitan o sea, gente. Caso, si, y eso, si no caso, amplían. Gracias a todos los que firmasteis la petición. Vamos a ver, eso si lo aprueban, tiene que ser en la próxima semana. Vamos a ver si lo aprueban. Pero ¿por qué os digo que en la próxima la semana? Empresa, porque la cosecha hay que cogerla urgente. Vamos o sea, a ver si, si salen caso, los 80.000 o prefieren quedarse viendo series. Yo os apuesto que se quedan viendo series y los van a tener que coger a todos. Dime, Luis, Kevin. En caso de que la empresa, lo logre contratar a uno, uno le puede pedir un permiso por si lo para la policía. Por claro, que sí, claro que, que sí, claro que sí. Sí, por cierto. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Vale. Te a preguntar, está, ¿Estás en Telegram, no, Kevin? Sí, sí, señor. Vale. Seguir. ¿Quién quién, quién está hablando? Que le doy paso. Yo, señor Luis, vale. Mauricio. Habla, Mauricio. Eh, es cierto que para uno ir a, a pues a, a cogerlo de las cosechas debe dirigirse a, la, a los ayuntamientos más cercanos. Porque más que a los de... ayuntamientos eh, hay que ir a la, o a las empresas o a las asociaciones de empresas de la cosecha. Y okay. en Telegram, por eso le estoy insistiendo tanto, en Telegram hemos publicado ya bastantes teléfonos y bastantes asociaciones. Vale, pero en realidad hay que el que te el, el, el si es que el Estado, el, el Estado ha publicado el BOE y ya está, y, te, y en el BOE te lo pone. Eh, eh, será la empresa o la asociación de empresas la que le haga el papeleo. Lo pone con otras palabras, pero mm, traducido a cristiano es lo que dice. Perdón, Don, Rí, cómo aparece en Telegram? Porque para, para Prixliners, metéis en Telegram buscar Prixliners. ¿O PRIXLINE? Lo veis a ver, Prisliners o PRIXLINERS? Okay, okay. Vale, mira, si no lo entendéis bien, debajo del vídeo está puesto el enlace. Luego, cuando acabe el vídeo, mirad debajo, que está siempre en todos los vídeos. El grupo de Telegram, pinchas ahí. Si no tienes la aplicación, lo digo para ti, Mauricio, y para todo. En Telegram estamos las 24 horas. Entonces, el que no está en Telegram, pincha debajo del vídeo. El enlace de Telegram es este, lo pinchas. Si no tienes en el móvil el Telegram, te va a decir, pues bájate el Telegram, que es como un WhatsApp, es gratis. Mejor que un WhatsApp, porque no lo pueden censurar que esa es otra otro día hablamos de la censura no lo pueden censurar total que te bajas el telegram si no tienes bajado que es como un whatsapp mucho mejor y ya ahí te entras al directo al grupo que en el enlace te va a llevar directo es muy fácil ya lo verás y otra diferencia es que en, en, el, en whatsapp nos cabían 250 personas y en telegram ya somos tres y pico en telegram caben hasta 200.000 personas. personas se trata que los prilines seamos un grupo de muchas personas de todos los países unidos ciudadanos que nos ayudamos sin ningún tipo de de yo que sé oscuro no simplemente ayudarnos por ayudarnos y protegernos muchas veces de los políticos malos porque algún político sí que hay, hay por ahí que se salve eh pero es que algunos madre mía y por lo que estoy viendo aquí es en todos los países muchas gracias Mauricio ¿quieres añadir algo más? ya que estás y bueno obviamente eso porque pues, eh, nosotros tenemos un métete de... a Telegram el, tienes el enlace y Tú tenías un grupo también por ahí, me parece, ¿no? Sí, tengo un grupo de, que es de WhatsApp. ¿Cuántos estáis no, no, no, en WhatsApp? ¿Cuántos estáis? Eh, habíamos 120, claro. pero pues empezaron con muchas cosas. Lo que os he comentado la vez pasada, que debido a que cuando uno pone un número, empiezan uno a regresar. Exacto, empresa, ¿no? en cuanto empiezan, mira, nos pasó lo mismo, eh, cielo, eh, Mauricio, nos pasó lo mismo, pero hace cuando empezamos. ¿Empezamos en WhatsApp? Pero empezaron ya los problemas dijimos no no vámonos a telegram yo yo era el primero que no tenía telegram no lo oye una maravilla os aconsejo que migréis a telegram y también okay. eh, meteros en nuestro grupo que somos amigables vamos okay, okay. porque ahí entonces, no tendréis eso porque sabes lo que pasa que telegram es libre entonces qué pasó entonces ya volvió el grupo más cerrado y ya somos pocos entonces estamos llevando una información que es muy claro. clara muy verídica por eso estoy lo hace que conocí pues el el prixline Estoy sin falta, porque quiero tener conocimiento Sí, sí, pues la cuestión es en que entre todos nos ayudemos, independientemente de los países. Porque yo cuando uno dice, oye, a ver, tres de de un país, que no es mejor que estemos todos juntos, hombre. Luego ya en privado podéis hablar todo lo que queráis cada uno con eso, pero es lo, lo suyo que todos los Prelines cuanto más seamos, la unión hace la fuerza. Para cosas buenas. Por ejemplo, para firmar la petición. Muy bien, todos por haberla firmado. Hoy he visto a otro abogado que también estaba pidiendo que se firmara la misma petición, y otro, y al final creamos un gran ecosistema. Y es mejor para vosotros. Y me decía Mirta que yo, pues mira, una de las cosas que os ayudo es por esto que ya habéis hecho hoy. Hoy me habéis ayudado a vosotros, intentando abrirle no los ojos a Susana, necesariamente. Susana es un ejemplo. Susana es un ejemplo. Es bueno, un ejemplo. Es un objetivo Oye, del gobierno informado. social comunista. Me ha venido muy bien, Luis, porque me informa gracias a los que han dado su... Su parecer no me he informado. Tienes, por lo el menos, tienes una que segunda opinión y te hemos hecho claro. Pero... Y a todos los que vean este vídeo ya van a pensar un poquito. Aunque claro, el hambre...